Hola, bienvenidos. La Biblioteca del Congreso Nacional, en su constante preocupación por informar, por generar contenidos a la comunidad parlamentaria y a la ciudadanía, presenta este podcast, Radar BCN Constituyente. En esta oportunidad, nuestro primer programa, coincidimos con la instalación de la Convención Constitucional hace algunos días y por eso queremos conversar sobre la importancia de las reglas de funcionamiento de la Convención Constitucional. Bueno, hemos sido testigos de la instalación de la Convención y sabemos que debe contar con un método de trabajo que garantice que todos y todas los eh, participantes, los convencionales, eh, y todo el país además que observa con atención deben llevar a cabo un trabajo eficiente ojalá representativo, pluralista que sea oportuno además porque hay un plazo determinado para poder trabajar eh, mirando las experiencias de fuera algunos países han tenido eh, algunas semanas para llevar a cabo esto o también algunos meses incluso por lo tanto no es menor es muy relevante la manera en que nuestra convención constitucional asumirá este primer desafío. Hay que tener presente las múltiples dimensiones que el trabajo constituyente implica. Eh, días de funcionamiento, medidas sanitarias. Recordemos que estamos en pandemia. Los constituyentes de regiones deben trasladarse, deben permanecer. ¿Cómo usar la palabra? ¿Cómo funcionan los comités? ¿Cuáles son? ¿Cuántos? Eh, ¿Cómo se toman las decisiones? Eh, ¿Qué pasa con los nudos? Eh, de, de desacuerdo hay temas administrativos eh, de recursos, financieros etcétera, es muy relevante entonces para poder conversar sobre este tema, contamos en este programa con la participación de dos investigadores invitados de la sección estudios, del departamento de estudios extensión y publicaciones de la biblioteca quienes eh, han elaborado un estudio titulado análisis comparado de las propuestas de reglamento para la Convención Constitucional. Principios, dimensiones y temas, que analiza eh, todas las propuestas, o la mayoría, o las más importantes propuestas de reglamento que han surgido en las eh, últimas semanas y meses provenientes de diferentes institutos de estudio, universidades, eh, think tanks del país, etc. Es un trabajo muy interesante, muy importante, y por lo tanto hemos querido eh, Invitarlos y agradecerles desde ya su participación. Damos la bienvenida a este primer programa a Mariano Ferrero, abogado, doctor en Ciencia Política, y a Víctor Soto, abogado también y estudiante de Magíster en Filosofía. Ambos son autores de este documento y con quienes conversaremos en esta oportunidad. Quisiera solamente partir eh, señalando eh, que en una revisión ¿verdad? sobre la Constitución actual, su artículo 133 consigna, ¿verdad?, que en su primera sesión la convención deberá elegir un presidente y un vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio y también deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio no hay más detalle no hay mayor descripción respecto del reglamento de funcionamiento en ese sentido y con esto quiero partir la conversación resulta muy ilustrativa la afirmación del vicepresidente de la mesa Jaime Baza quien señaló eh, que los constituyentes eh, no tenemos competencias y, sin embargo, tenemos todas las competencias al mismo tiempo. Esto lo hizo verdad una vez que se habían instalado en eh, la mesa junto con la presidenta Aloncón. Eh, resulta muy significativo verdad este como momento cero en que se encuentra la convención al momento de constituirse. Eh, me gustaría partir, Mariano, a efectos de ordenar el trabajo de la convención, ¿Cuáles son los principales aspectos que deberían considerarse en este reglamento? ¿Qué tipos de comisiones o comités tendrían que jugar un rol eh, en esto? Adelante Mariano, por favor. Hola, buenos días a todos, a todas. Eh, gracias David por la presentación y por la pregunta. Eh, creo que efectivamente lo primero hay que decir es que efectivamente las reglas de funcionamiento de la convención, el reglamento, eh, es un, un factor eh, muy relevante para llevar a buen puerto el trabajo pero al mismo tiempo es un medio para un fin que tiene esta convención que es elaborar una nueva constitución y por tanto si bien hay que tratar de darle celeridad eh, y, y plazos acotados a la elaboración también como ha dicho el propio eh, programa de naciones unidas para el desarrollo del PNUD, eh, es altamente recomendable que su elaboración sea un proceso cuidadoso y que en ese sentido considere el tiempo necesario para lograr un buen resultado. Entonces hay que mantener ese equilibrio. De hecho ya se, ya se está avanzando y este momento cero que tú describías a, a cuenta de la, la, las palabras del vicepresidente Baza, eh, nosotros lo identificamos en nuestro estudio como un punto ciego de las normas habilitadoras, de las normas establecidas por la propia constitución actual, eh, en el sentido de que no hay previstas ningún tipo de reglas, más allá de las que tú mencionaste, para, para que la convención comenzara a funcionar. Y en ese sentido, y se ha visto en estos primeros días, se ha tenido que eh, recurrir a un proceso incremental, gradual, de aprendizaje colectivo, de elaboración de ciertas normas mínimas. Eh, el día de ayer, en la segunda sesión de la, de la convención, ya se establecieron algunas normas muy básicas eh, para tomar la palabra y para eh, votar. Eh, pero es un proceso en desarrollo. Eh, en todo caso, el proceso de instalación, el periodo de instalación, implica semana, algunas semanas, algunos meses, y requiere también contar con eh, una mesa directiva que pueda llevar este trabajo adelante y también que los, que los convencionales se puedan distribuir en algunas comisiones de tipo transversal, eh, como las que se han creado y tal vez otras en materia de participación eh, eh, y en... Eh, en algunas otras materias que sean relevantes para elaborar eh, el reglamento, las med primeras medidas administrativas para empezar a funcionar. Luego hay que organizar la propia convención y eso implica esta mesa directiva que ya se ha puesto en marcha, hay que consolidarla en el reglamento y también eh, estas comisiones transversales que pueden ser las mismas u otras que las que se creen en este periodo de instalación, que tienen que ver con la armonización de los textos constitucionales, que tienen que ver eh, con el, eh, ética y, y, y probidad, que ya se ha creado alguna, eh, en materia de reglamento, como se ha creado, en materia de participación, algunas otras, que en las distintas propuestas que evaluamos estaban eh, previstas. Eh, y, eh, por último, comisiones temáticas que aborden los contenidos de la nueva Constitución, el trabajo de elaboración de propuestas de normas constitucionales que tienen que ser luego consideradas, deliberadas y aprobadas por el Pleno. Eh, y eso, en eh, las distintas propuestas hay dos fórmulas, una establecer de manera como números, números clausus, es decir, como un, eh, un número cerrado en el propio reglamento, número y las materias de estas comisiones temáticas, y otra establecer, la necesidad de creación y que esto tenga una cierta adaptabilidad a partir de las necesidades que vaya teniendo el trabajo y que el propio pleno o el, la comisión de reglamento puedan ir proponiendo eh, generación de comisiones temáticas. Y por último, la organización interna de los, de los y las convencionales, eh, muchas veces las propuestas eh, imaginaban fórmulas tipo bancadas o comités eh, en, la, en la misma lógica de eh, de los parlamentos, del, del propio Congreso Nacional y otros parlamentos del mundo, y de otras asambleas constituyentes en el mundo. Eh, sin embargo, dadas las características, la diversidad de procedencia, el gran número de independientes, eh, la representación de pueblos originarios, etc., eh, no, no está claro si eh, estos comités van a constituirse de manera tan rígida y van a ser la columna vertebral de organización interna, o va a haber eh, formas más... Eh, maleables y por temáticas de manera más flexible y entonces habrá que ver cómo eso se recoge en el reglamento Muchas gracias Mariano uh, Víctor, ¿te gustaría acotar algo respecto a esto? Bueno, gracias David buenos días a todos y a todas gracias por la invitación eh, bueno, lo primero que quería acotar de lo que dijo Mariano que muy correctamente dijo que estábamos en un punto ciego es que precisamente quizá denotado el momento o el instante de la decisión y del poder y eso, eso es muy interesante, como un poder empieza a configurarse y obviamente no es algo fácil, sino que se van a tener que ir poniendo de acuerdo, no es algo que, que surja de manera autoritaria ni vertical, sino que es algo que los mismos convencionales van a tener que construir y lo otro que quería acotar es respecto de los tipos de comisiones, para que la, los auditores y auditoras eh, lo tengan bastante claro que eh, hay comités que van a ser transversales, es decir, que van a trabajar se podría decir en las cosas que son necesarias para que opere, para que sea operativa esta convención, y otras que van a ser las comisiones temáticas que sí ya se van a dedicar al tema de contenido, que es lo que la gente obviamente está esperando eh, para la producción de las normas constitucionales. Entonces, es, se da este, esta cosa bien interesante. Y lo otro, a, a respecto a las bancadas, que bueno, también aquí van a tener que lidiar con el tema de que hay muchos independientes, entonces se van a querer configurar en una fórmula parecida a, a las bancadas eh, políticas. Eso también está por verse en el trajo de la Convención. Estamos conversando con eh, Víctor Soto, abogado, también estudiante de posgrado en filosofía, eh, es eh, investigador del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Gracias, Víctor. Eh, me gustaría eh, Seguir contigo en el siguiente tema, que tiene que ver con eh, el procedimiento para abordar los temas, para discutirlos en las comisiones, para votarlos en el Pleno, a raíz del documento en que ustedes trabajaron. ¿Cómo se abordan esta, eh, las propuestas que ustedes revisaron, esta particular forma y metodología de trabajo? Bueno, eh, lo primero que hay que notar es que aquí en el procedimiento está el núcleo esencial de lo que tiene que regular el reglamento. Así que esto es algo muy relevante. Ahí hay cuestiones que hoy eh, en tienen que ver con cómo se va a ir eh, organizando el trabajo, cómo se va a ir otorgando el uso de la palabra, eh, cómo, cuáles van a ser los quórums de votaciones, etcétera. Hay un quórum, va a partir con el quórum, hay un quórum que está establecido y que probablemente ya la mayoría de ustedes conoce, que es el quórum de dos tercios para la aprobación de las normas constitucionales. Pero no se dice nada respecto del de quórum para otras cuestiones y hasta ahora lo hemos visto en la convención, eh, las cuestiones que ya se han aprobado, han sido por mayoría absoluta. Mayoría absoluta es, significa eh, la mayoría de los miembros en ejercicio. Se diferencia de la mayoría simple, que es la mayoría de los miembros de la organización presentes en la discusión. También para que aclarando estos conceptos que a veces pueden ser confusos para el público. Y eh, como esto está abierto, el reglamento va a tener mucho que decir respecto de qué elementos o qué cuestiones van a ser por mayoría absoluta, qué cuestiones van a ser por mayoría simple, y qué cuestiones van a ser por, eh, por un quórum más alto. Eh, como les digo, los dos tercios solamente se aplican para las normas constitucionales y para la votación del reglamento de votación, o sea, para, para poder definir este reglamento de votación. Eso es un tema. Y el segundo tema es ya la estructuración del procedimiento. Como bien dijo Mariano, hay eh, la idea de hacer comisiones temáticas. Es decir, parecido a cómo funciona el Parlamento. Mucha gente se sorprende cuando empieza a estudiar los temas parlamentarios que no todo el trabajo se hace en sala, sino que el trabajo se va repartiendo entre la sala y las comisiones. Bueno, lo mismo va a tener que ocurrir por un tema de eficiencia, de efectividad en, y de rapidez también en la misma convención. Entonces, aquellos convencionales que sean más especialistas o que estén más interesados en el tema, por ejemplo, agua, o economía o, o constitucional, van a tener que, o sea, normas institucionales van a tener que separarse en distintas comisiones dependiendo de su interés. Entonces eso va a ir acelerando también el trabajo. Esto también implica que probablemente va a haber un trabajo en comisión y un trabajo en el pleno. Es decir, va a haber primero una revisión de las propuestas de normas en la comisión y posteriormente en el pleno. Ahora, en cuanto a, la, a, a esta misma eh, relación entre comisiones y pleno, ha habido en general dos polos de propuestas entre las que revisamos. Por un lado están aquellas que señalan que debería ser un procedimiento circular, es decir, ir de eh, eh, comisión a pleno, de pleno a comisión, comisión a pleno, hasta que haya humo blanco, hasta que surja la norma. Y otras que plantean eh, procedimientos lineales, donde eh, si la norma no tiene desacuerdos sustantivos, la norma pasa de, el, es, más, es más simple esta estructura, Pasa directamente de la comisión al pleno, y, y si se vota una vez, estamos, estamos listos. Eh, obviamente, todas las propuestas plantean cierta, cierta devuelta, cierto momento en que, en que se tendrá que, que revisar la norma y todo eso, pero eh, sí hay propuestas que son más lineales, como digo, y otras que tienden a lo circular. Unas que son, plantean un, un procedimiento más largo, más extenso, y otras que plantean un procedimiento más breve. No sé si Mariano quiere acotar sí, algo. Sí, Mariano, adelante. Sí, eh, en, el mismo, en la misma línea que estaba explicando Víctor, efectivamente, eh, estas propuestas que van de, de lo lineal a lo circular, la, las dos, los dos polos, hay algunas intermedias. Y a mí particularmente me gusta, me gustaría resaltar una que, que encuentro que puede tener, eh, eh, puede ser bastante útil que es la que plantea la Sociedad de Derecho Parlamentario eh, en, en su propuesta, eh, en la cual se plantea una primer, un, primera, un primer trabajo en, en comisión eh, respecto a una idea preliminar o un, un primer, eh, una primera propuesta general eh, de norma constitucional en alguna materia que va al pleno, el pleno la aprueba, vuelve a la comisión, la comisión la trabaja en detalle, con mayor precisión, más en particular, y vuelve nuevamente al pleno, para su aprobación definitiva. Eh, eso está pensado en una lógica exclusivamente comisión pleno, pero eh, me parece interesante porque dado ese, ese mayor tiempo, pero al mismo, al mismo tiempo no una recursividad eh, de, de sucesivos eh, vueltas, sino en estos dos momentos permite, a mí me parece por lo que hemos visto en el, en el, en el estudio eh, incorporar de mejor, de mejor forma eh, los aportes de los mecanismos de participación ciudadana que se puedan generar eh, permitiendo que ambos momentos dejen un, un tercer momento digamos comisión pleno, mecanismo de participación ciudadana, aportes nuevamente comisión pleno, participación ciudadana y vuelta a vez al pleno eh, y habría que estudiarlo no está planteado esta dimensión participación ciudadana en el eh, tan fuerte en el, la propuesta de sociedad de desarrollo de, de derecho parlamentario pero eh, las características eh, procedimentales permitirían hacer esta incorporación lo otro, por solo por mencionar eh, la, el quórum de dos tercios de aprobación está pensado para la aprobación de las normas entonces está por ver si las comisiones también van a tener el mismo quórum o si van a tener un quórum distinto Estamos conversando con Mariano Ferrero del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional Gracias Mariano eh, y precisamente quisiera seguir contigo el, el, el, el tema que tiene que ver ya eh, dentro de las propuestas que analizaron eh, en el estudio que estamos comentando ¿cómo, cómo se resuelve respecto del modo de desbloquear la deliberación cuando los acuerdos, cuando la negociación se traba cómo, cómo se resuelve eso y, y en ese sentido me gustaría eh, que comentaras qué, qué injerencia tiene eh, la Corte Suprema en todo esto en, en destrabar la, lo, lo, los momentos en los cuales eh, está bloqueado el, el proceso eh, Sí, eh, en este aspecto, bueno, tenemos que decir en primer lugar que eh, los problemas los desacuerdos que se pueden plantear pueden ser de orden procedimental de orden formal o de orden sustantivo, ya de contenidos y de bloqueo de la negociación porque no se encuentra algún tipo de consenso más amplio sobre la redacción de alguna norma o sobre la forma de abordar el tema. digamos En lo procedimental, eh, en, la, en las normas habilitadoras de la Constitución, en el artículo eh, 136, está previsto específicamente que respecto a las infracciones de las reglas de procedimiento que establece la propia Constitución, que son las que tú mencionaste al inicio, como también eh, respecto a las eh, aquellas normas reglamentarias acordadas por la convención es decir, el reglamento una vez que esté vigente sobre eso se puede recurrir a un proceso de reclamación ante una sala de la Corte Suprema eh, eh, en las distintas propuestas se establecen eh, incluso eh, eh, se plantean posibilidades de o algún mecanismo de reclamación previa e interno dentro del de, propio foro de la convención de manera de poder resolver o destrabar ahí antes de eventualmente recurrir a la Corte Suprema. Pero tiene que ver con lo procedimental. Explícitamente la, la Constitución dice que los temas de fondo, los que tienen que ver con la conformación de la nueva Constitución, no pueden ser objeto de esta reclamación. Y Son temas políticos que surgen y en la experiencia comparada han surgido en las distintas, eh, en las distintas asambleas constituyentes, momentos de, de entrabamiento de la discusión, en alguna materia al menos, y efectivamente o hay o se tienen que generar algunos mecanismos. En las distintas propuestas se eh, plantean al menos eh, dos tipos de soluciones. Lo más habitual y en la cual prácticamente hay consenso en la gran parte de las propuestas es la generación bien de alguna comisión especial eh, de carácter transversal específica para abordar esa, eh, esa, ese desacuerdo, para negociar y, y conversar de manera más detallada las posibilidades de, de resolución y por otro lado recurrir a eh, las propias instancias ya orgánicas más estables, un rol de la mesa directiva, tal vez un rol de, de la comisión transversal de armonización, tal vez la propia comisión temática puede ser la instancia, pero estas comisiones especiales serían la fórmula más habitual que se, que se plantea como eventualmente eh, utilizable. Y otra fórmula que es más Polémica y que no todas las propuestas recogen, algunas incluso rechazan y otras plantean como importante, es la posibilidad de ciertos eh, plebiscitos intermedios de tipo dirimente respecto a alguna materia en la cual hay, eh, hay una, eh, una, un disenso importante, eh, de manera que se consulta a la ciudadanía en torno a esas materias. Esta, como digo, es, es menos generalizado, pero también se se mencionan algunas propuestas y se ha utilizado en algunos casos en la experiencia comparada. Gracias, gracias Mariano. Eh, Víctor, ¿te gustaría puntualizar algo? Sí, gracias. Bueno, eh, claro, lo que plantea Mariano es muy, muy importante eh, respecto de la existencia de estos comités de armonización, que yo creo que es una de las de, las, de los acuerdos transversales en las propuestas que vimos, la idea de que tiene que haber un comité o algún órgano político que sea capaz de ir aglutinando las propuestas y generando la coherencia, la redacción de las normas y todo eso. Eh, por ejemplo, hay una propuesta, la propuesta de, de, de la Sociedad de Derecho Parlamentario, que le entrega esto a la Secretaría Técnica, pero la Secretaría Técnica en este caso también estaría conformada políticamente, es decir, con, con participación de los convencionales. Entonces, se podría decir que hay un acuerdo transversal entre las propuestas de que tiene que existir este tipo de, de instancia. Entonces, eso es muy importante para que, el, para que la, la gente lo sepa, que esto es probablemente hacer uno de los acuerdos de la, de la convención. Lo otro que quería plantear es un, de, un debate que, que ha surgido, aparte par, de todos los debates eh, eh, anteriores que ya vimos, sobre la necesidad de aprobar o no un texto final. Y eso fue relativamente polémico al principio del debate constituyente antes de la instalación de la convención eh, porque algunos, algunas propuestas plantean que sería necesario para generar esta armonización de las normas que haya una votación final de todo el texto sin embargo hay que señalar que la mayoría de las propuestas indican que sería preferible ahí eh, no, no generar esta instancia que sería una repetición del debate y podría otorgar poder de veto a algunos sectores y que supongan las normas alguna de las normas eh, aprobadas pero sí eh, se podría plantear quizás una aprobación individual de las normas es decir, norma por norma ir haciendo una aprobación final de la redacción no del contenido, sino que de la redacción eh, de la norma eso es lo que quería acotar gracias eh, gracias Víctor y eh, precisamente eh, el tema de la participación resulta eh, muy importante eh, cómo el ciudadano se siente eh, convocado, vinculado a opinar, a participar, a ser parte del proceso de, de la convención constitucional. Eh, Víctor, tú mismo, por ejemplo, ¿cómo se trabaja este tema eh, dentro del de de estudio que ustedes realizaron? Eh, ¿Hay una participación eh, dirigida, autogenerada? incidente, consultiva. Son algunos conceptos que me quedaron eh, al revisar el documento y me gustaría si pudiera eh, profundizar, eh, Víctor, en eso. Bueno, sí, el tema de la participación es clave. Nosotros lo consideramos esto dentro de un acápite que titulamos Vinculación Ciudadana, porque también se vincula con la probidad y con la transparencia, que son temas que a la ciudadanía le importan eh, mucho, sobre todo a la luz de la... De, la, de las dificultades y, de, la, y, de, la, y de, la, de los problemas que han surgido en las instituciones políticas en los últimos años. Entonces, eh, en, el, el tema de la participación está en todas las propuestas. Eso es lo primero que hay que señalar. Hay algunos acuerdos transversales, como la idea de replicar las audiencias que hacen, quizás en el Congreso, en la Cámara y en el Senado, eh, invitando a grupos interesados o expertos a exponer sus puntos de vista en las comisiones. Eso todos lo recogen. Todos recogen también la necesidad de que exista participación consultiva también, que la gente pueda mandar sus propuestas y sugerencias a la convención. Todos se preocupan mucho de la difusión, de que esto tenga que estar eh, televisado prefer preferiblemente o a través de plataformas online, eh, de streaming, etc. Pero... Eh, hay ciertos desacuerdos o, o ciertas diferencias en, entre las propuestas. Así, nosotros identificamos dos ejes, se podría decir, para clasificar las propuestas en torno a la participación. Por un lado, estaría el eje de participación de arriba hacia abajo, o dirigida, y de abajo hacia arriba. Estos no son conceptos así tan pulcros, sino que los, simplemente los elaboramos para, para aclarar y para, y para simplificar el, el documento, para que... Para que sea de, se pueda leer de manera esquemática. Entonces, de arriba hacia abajo es cuando la convención básicamente cita y, y llama a la gente a hacer sus propuestas en un entorno controlado, dirigido, por lo tanto, por la convención. Y de abajo hacia arriba es cuando la convención simplemente recoge procesos de participación autónomos de la ciudadanía. En ese contexto, eh, eh, hay propuestas, por ejemplo, que señalen que podría haber una iniciativa popular de propuestas constitucionales, donde las personas puedan hacer, al igual que en la iniciativa popular de ley, sus propias propuestas de qué es lo que quieren tener la Constitución. Por supuesto, sujeto a cierta cantidad de fin. Y por otra parte, también ustedes deben recordar los cabildos autoconvocados, que aparecieron también espontáneamente y dieron paso al proceso constituyente durante los días de la revuelta social. Y eso también se ha propuesto que se pueda recoger por parte de... Los convencionales. Entonces, eso sería de abajo hacia arriba, eh, distinto a la, a la participación de arriba hacia abajo. Y el otro eje que dijimos era el eje de eh, participación consultiva o meramente consultiva versus participación incidente. Y hay que aclarar que participación incidente no significa tampoco vinculante, como muchas personas eh, a veces confunden. Participación incidente tiene que ver con que la ciudadanía pueda participar en ver sus propuestas y que las propuestas sean recogidas por la convención para discutirlas y votar a partir, a partir de lo que ahí se plantea. Es decir, no significa necesariamente que la convención acoja necesariamente estas propuestas, pero sí que de no acogerlas o, o, de, o de no aceptarlas, por lo menos dé un fundamento. Y, y eso par sea parte de la discusión del eh, órgano convencional. No sé si eh, Mariano quiere acotar algo ahí. Sí, Mariano, adelante podemos puntualizar terminando el tema. Bueno, yo sé que estamos un poco en la hora, pero eh, este tema es tan importante que posiblemente requiera incluso algún otro, eh, una otra conversación eh, específica. Eh, por lo mismo también, eh, es importante que en todas las propuestas tiene una orgánica pensada específicamente. Eh, para la, que la convención incluya una orgánica transversal de los propios convencionales que se dedique a eh, conducir, también impulsar y acoger el proceso de participación, y también, incluso en la Secretaría Técnica, algunas propuestas plantean, como la de Rumbo Colectivo, plantea que haya una Secretaría de Participación eh, Ciudadana. Eh, eso es un elemento. Otro elemento es que también se piensa con, con una clave, con un criterio de descentralización, el tema de las audiencias públicas que mencionaba Víctor, o incluso... El rol de los propios constituyentes eh, en sus distritos, rindiendo cuentas y generando instancias deliberativas eh, comunales o territoriales, eh, también es un tema que está en varias propuestas instalado. Eh, y por último, eh, respecto a, eh, a la posibilidad de instancias eh, autoorganizadas, eh, por ejemplo, mencionar específicamente que eh, se hace referencia a la, en algunas propuestas a la, la posibilidad de cabildos comunales para niños, niñas y adolescentes, que no están incorporados en la participación electoral, pero que han tenido tuvieron un rol destacadísimo en el inicio del proceso constituyente, en el marco de, del estallido, de la revuelta social, y efectivamente eh, poder darles voz y poder incorporar sus, sus puntos de vista está pensado también como un elemento de ampliar la participación eh, y, y la inclusividad del proceso constituyente. Eh, lo dejo por el minuto acá, pero creo que eh, tal vez da para, para bastante más todo el tema de participación y transparencia y eh, podemos conver seguirlo conversando. Sí, efectivamente. Eh, yo creo que vamos a dedicar un programa específico a este también porque es, eh, es el más relevante de los que hemos conversado hasta en esta oportunidad. Da para muchísimo y, y los contenidos de los programas y de los eh, eh, de las propuestas de los distintos institutos etcétera eh, se, se alargan sobre esta sobre esta temática, es relevante eh, yo creo que estamos terminando esta, esta este programa sobre, sobre reglamento eh, claramente vamos a dedicar un programa específico a la participación porque es muchísimo lo que ha quedado, lo que ha quedado pendiente, eh, yo quiero agradecerle a nuestros invitados a Mariano Ferrero y a Víctor Soto, investigadores del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional por esta, por esta conversación eh, me gustaría señalar que este podcast Radar BCN Constituyente estará disponible en las redes eh, sociales de la Biblioteca del Congreso Nacional a las cuales eh, invito a acercarse para que conozcan eh, muchos otros contenidos eh, tan relevantes, tan importantes como, como este que hemos tratado en el día de hoy, así que eh, muchas gracias Víctor, muchas gracias Mariano y nos vamos a encontrar conversando sobre estos temas en eh, otra oportunidad en Radar BCN, muchas gracias